Hola qué tal a todos familia eh, Ahorita Me acaban de bajar del camión Del transporte público Estoy caminando Porque Según esto yo no traigo guantes Y debo tener guantes de látex Para poder subir Traigo mi tapabocas Ya me lo quité porque A mí me genera mucha molestia Entonces estoy aquí ahorita en la calle Respirando COVID 19 Voluntariamente <risa> eh, No sé, ya, ya me generó ya molestia Algunas situaciones y, y la verdad Quiero pronunciar mi inconformidad A mi parecer eh, el, Claro que existe la enfermedad Se me hace estúpido pensar que no Yo creo que Que ese no es El tema el, el tema acerca de cómo la gente vive su salud es algo muy respetable y es algo que le toca a cada persona al igual que cómo maneja su vida su, su tiempo su educación es algo que ya es es de cada quien la libertad es algo que garantiza mi libertad, entonces yo, en respeto a todos, eh, sigo las reglas, sigo los, digamos, las normas para poder generar, digamos, una convivencia, sin ningún problema, yo no con eso no no, no, no estoy peleado, pero por ejemplo... Yo abogo a la lógica y siempre lo he hecho, yo creerle a la gente, no gracias, no, no me gusta eh, que mis oídos eh, capten cosas que están ajenas a mi vida, a mi forma de pensar, en automático, siempre tengo que generar, digamos, siempre sembrar la duda acerca de lo que dice la gente, cualquiera. El ser crítico con todo lo que escuchas y todo lo que dejas que entre a tu vida, a mi parecer, te da la oportunidad de ser más real con la gente. Porque, por ejemplo, puedes escuchar a alguien, a, a un amigo, a un conocido que te esté contando una situación... Y tú nada más le asientas con la cabeza y le dices, sí, sí, tienes razón. Y le das todo el avión, me parece algo muy desagradable. Yo, yo en vez de eso, siempre que alguien me comparte algo, lo cuestiono. Y no es porque no le crea, no es porque no esté de acuerdo. Simplemente para que en ambos canales, el que escucha y el que recibe, eh, tengan el entendimiento de lo que se está diciendo que yo no lo estoy mal interpretando y que la persona está siendo clara con lo que con el tema, por ejemplo el el hecho de, no sé eh, la contingencia que se está viviendo pues lejos de que si es necesario, ¿no? hay cosas buenas y malas como todo, o sea genera beneficio y genera circunstancias muy poco favorables a otro tipo de gente. Si lo vemos ya fríamente, ¿cuánta gente no va a morir por el COVID? Bueno, no por la enfermedad, porque la enfermedad no mata a tanta gente. Va a morir muchísima más personas que viven en situación de calle y ahorita no están recibiendo lo que normalmente recibirían monetariamente. La gente... Que trabajaba prestando servicios y que vive el día, va a empezar a bajar su calidad de vida. Es decir, si ahorita tenían problemas para medicarse y duras penas tenían dinero para sus medicamentos, la gente ya por no poder envolver cosas en el supermercado, o por no poder salir a la calle a vender sus chicles, pues automáticamente esa gente está destinada a morir porque no puede ir a comprar sus medicamentos porque no hay dinero porque no hay trabajo entonces esas situaciones se generan no espontáneamente como un virus esas situaciones son planeadas, esas situaciones son creadas, generadas y trabajadas, maquiladas por intereses no digo que eso sea un complot porque suena muy estúpido y muy ridículo digo que hay gente que invierte dinero para propagar información para darle canal abierto a la información es decir cuando estaba todo lo del ébola toda la situación del ébola era muy poco favorable era algo horrible era espantoso ver a la gente en áfrica muerta en las calles y todo lo que se generó no llegó aquí a méxico en latinoamérica porque a nosotros de qué nos sirve saber todo eso ¿De qué nos servía un tablero que estuviera enumerando la cantidad de gente que murió de ébola? O sea, no, no, no. No le servía a México, no le dieron canales, no le dieron difusión. ¿Y eso en México no impactó? ¿Por qué ahorita todo esto genera tanta difusión? Bueno, pues porque funciona. En ese momento, esa información hace que mucha gente esté resguardada que mucha gente deje de malgastar su dinero eh, relativamente de malgastar porque lo que están haciendo es eh, llevar esa cantidad de capital a otros sectores donde se va a ocupar donde a los que les importa volver a hacer un rescate financiero como en el 2009 eh, lo puedan hacer de manera eficiente es decir, bueno yo país, México, eh, Italia eh, tengo una situación de magnitud socioeconómica y de salud por lo cual yo todo el capital que tengo eh, para la salud lo voy a utilizar para el rescate financiero y nuestro país esté bien pues suena muy bien Suena justo, ¿no? Pues obviamente hay una pandemia que inconsciente no está a favor de que todo el sector salud al cual se le iba a invertir X millones de dólares, X millones de pesos mejor se le invierta al rescate financiero de los bancos porque pues, obviamente ya estamos en una recesión desde enero desde que arrancó el año ya había ya estaba la radiografía ya estaba ahí planteada la la recesión, todos los, los que se dedican al, a la administración de valores y demás, lo sabían, toda la gente que tiene un poco noción de cómo se maneja eh, los países, las inversiones y demás, tienen esa noción de que ya había un problema financiero. Como en el 2009, cuando fue lo del, del N1H1 exactamente lo que pasó bueno, qué pasó ese año pues los verdaderos culpables que fueron los eh, los de bienes raíces que estaban dando créditos a, a cualquiera, al primero que pasara ya, ah, ¿cuántas casas quieres? y le vendían casas a lo idiota de Estados Unidos automáticamente pues en lugar de responsabilizarse de esa deuda sumó a toda la gente eh, a todos los bancos internacionales y dijo saben qué bueno pues como esto está muy cabrón vamos a hacer un rescate financiero que todos los países paguen porque si no pagan todo esto se va a ir al carajo entonces en esa época en el 2009 el dólar estaba en 10 pesos con 75 bueno estos últimos años no es que Calderón o Felipe o este Peña Nieto o incluso AMLO eh, hagan malas finanzas, simplemente que estamos pagando el rescate financiero del 2009. Entre otras muchas cosas que venimos pagando y que seguiremos pagando. Bueno, lo que depara a este futuro inmediato es el rescate financiero que se va a generar por este... Entre comillas pandemia eh, Va a ser Todavía mayor Lo vamos a estar pagando Y en 10 años, más o menos Va a volver a suceder Porque siempre es más fácil Endeudarse ahorita Y pagar después Así es y así ha sido siempre Bueno, pues esto no es nada nuevo Esto ya ha pasado Y la constante es esa eh, la información que te proveen, la información que te dan en marketing y en psicología, ese tipo de, de situaciones no es, no es manipulación, se le llama asimilación. Cuando tú asimilas una idea, puedes estar o no de acuerdo, pero jamás cuestionas si es verdad. Entonces, cuando ya todos están asimilados, no hay fuerza en el mundo que te haga razonar acerca de lo que tú estás escuchando puede ser verdadero o falso, eh, para ti es real. Y no habrá nada en este mundo que te diga lo contrario. Entonces, asimilar a la gente es tarea de marketing de um, Político De mediático De todos los Todos los que se dedican a publicar Y a hacer difusiones Y líderes de opinión Entonces cuando tú ya estás asimilado Ya solamente puedes esperar Y la mayoría de la gente solamente está esperando A ver qué va a pasar Muy poca gente sale y y toma la iniciativa de hacer algo Entonces Bueno Eso es más que nada para hacerte Hacerte saber que estás siendo asimilado Que todo lo que tú piensas Que sabes Bueno, no es No es tu pensamiento No llegaste No llegaste a eso Por tu cuenta Alguien te llevó a, ese, a esa situación A ese pensamiento A esa opinión ha sido asimilado y no hay manera de que alguien te haya cambiar de opinión. Para fines prácticos, piénsalo de esta manera. ¿Cuánta gente conoces que haya muerto de gripe? Pues casi ninguna, la mayoría puede sobrevivir una gripe. ¿Cuánta gente puede sobrevivir... A, a la diabetes ¿cuánta gente puede morir por la diabetes? bueno pues para ser totalmente francos yo conozco más gente que ha muerto de diabetes que de una infección estomacal la infección estomacal es algo que aqueja a todo el mundo al menos una vez a la semana. Por ejemplo, si viene una persona de Australia, Canadá, Estados Unidos, a México, sí o sí se va a enfermar del estómago. La mayoría de los mexicanos pues ya está adecuado a ciertos hábitos alimenticios, por lo cual las enfermedades no le generan tanta gravedad como a un extranjero. ¿Qué quiere decir? ¿Que aquí en México somos sucios? Eh, sí. Y por lo tanto tenemos... Tenemos el cuerpo habituado a este tipo de situaciones, entonces la diabetes es algo que en diferentes países se maneja de diferentes formas la la nación, no me acuerdo cómo se llama la Corporación de la Salud Internacional la OMS Organización Mundial de la Salud eh, declaró me parece que fue en el 2011 no, ya fue como en el 2016 como problema de salud, así ya grave. Y fue cuando empezaron a legislar acerca de que la coca, si tenía cierta cantidad de azúcar, tenía que pagar más impuestos y cosas por el estilo. Bueno, la cantidad de gente que muere por diabetes es alarmante, en verdad alarmante. Es algo tan, tan grave. Que ya es un problema social, económico, ya... El sector salud... No se da abasto. Es algo tan tan alarmante y tan irresponsable por la sociedad en conjunto. Y no nadie nace el escándalo que se está haciendo con esa nueva enfermedad que seguramente es muy peligrosa como muchas otras enfermedades, pero que no nos tiene que llevar hasta las cavernas, no nos tiene por qué eh, generar un retroceso social. O sea. ¿Cómo es posible que haya personas que crean que es mejor comprar papel de baño o hacerse de todo lo que van a ocupar en el mes que preocuparse en invertir en su futuro? La mayoría no invierte en su futuro. Muchos están viviendo el día a día con los poquitos pesitos que llegan y precisamente a ese tipo de educación financiera es la que se los va a cargar la chingada ahorita en este momento porque no va a haber dinero muchos ya no quieren gastar y hasta que no vean algo seguro la gente va a sacar sus puestecitos va a abrir sus, sus negocios y mientras tanto como el mexicano el COVID tiene la culpa entonces me parece que abogando a la lógica yo no creo que me den la información correcta yo no creo que el Instituto Mexicano de la Salud o el, el las, los foros presidenciales la radio yo no creo que nadie de ellos me esté dando una información exacta yo siento que dan cálculos aproximados que dan cifras estimadas pero la verdad no, yo, yo de ellos no puedo obtener verdad yo de esa gente no puedo obtener la base para tomar decisiones en mi vida porque en mi vida intervienen más factores o sea intervienen factores ajenos sí pero que solo me involucran solo me involucran a mí imagínense que que porque yo ya no le doy la moneda al señor que abre la puerta del oxxo porque está tocando dinero y demás y por el puro asco ya quito le quito de la comida pobre hombre moriría en que les gusta en menos de dos meses verán la cantidad de de gente proclamando cosas por el estilo como bueno señores no esto ya pasó por favor salgan a trabajar porque pues claro que les impacta la mayoría de la gente les impacta en lo económico lejos de que si sí, eso no peligroso Muchos, muchos, muchos, eh, Hace en la mañana estaba escuchando a Salinas Piego del Grupo Salinas Proclamando que la enfermedad es una simple gripe Y pues, sí, no Porque sí es mortal, la gente sí muere por el COVID Y la gente sí va a morir por el COVID En algún momento todos ustedes van a estar enfermos de COVID ¿Por qué? Porque pues se propaga tan fácilmente Y prácticamente es inmortal, no es como que lo puedas destruir y automáticamente ya jamás va a existir, no es propagación, lo vas a tener y después de que lo tengas si estés muy grave eh, vas a seguir tu vida, ¿eh? como cuando te dio tos, te dio varicela, te dio sarampión con todas esas enfermedades que en algún momento te han dado y que tú sigues aquí contándola y diciendo, bueno pues vamos a seguirle adelante, vamos a seguir echándole Siempre va a ser así, ahora es cuestión de elección, tú decides si estás adentro en tu cuevita pensando que todo allá afuera es peligroso o sales y te haces inmune a todo eso, entonces es cuestión de decisión, y no, no se preocupen, nadie de ustedes se va a enfermar, nadie de ustedes va a morir por COVID, pero ya bájenle a los tacos, bájenle a las azúcares, es increíble que en mi generación esté más enferma que la generación anterior. Es, en verdad hay chicos de 20, 35 años que ya, ya están en fases muy cabronas de enfermedades que se pueden evitar con un poco de de noción, de amor a sí mismos. Pero bueno, ya llevo 20 minutos hablando. Espero que... No lo veo, sé que lo van a echar en saco roto, la mayoría, pero bueno, están siendo asimilados, señores, así es, ustedes no son libres de decidir lo que quieren hacer, la mayoría solamente está esperando que alguien les diga qué hacer, y eso es lo que van a hacer. ...me tiene muy molesto... ciertas situaciones... ...porque... ...estoy emprendiendo... ...estoy tratando de hacer las cosas... ...estoy tratando de... ...de generar algo positivo... ...y muchas puertas se han cerrado... ...muchas puertas te azotan... ...ahora sí que te azotan... ...te azotan el ego contra la puerta... ...en verdad... ...obviamente... ...esto... Y todas las crisis van a... generan a una sociedad más fuerte. Todos los negocios pequeñitos que van a tronar, iban a tronar. Solamente que esto lo aceleró. Así que es cuestión de supervivencia. Y así de esto, de esto trata la vida, la supervivencia de, del más apto. Saludos, familia.